Hola, soy Daniel Papi, te invito a comer McDonald's Si ya te va a desayunar, pues come McDonald's ¿Y si tú quieres caridad, pues come McDonald's Si ya te va a desayunar, pues come McDonald's Y si tú quieres caridad, pues come McDonald's McDonald's, el número uno en calidad. Pide tu McDonald's